Estábamos en la casa, verdad, cuando los policías, toda la mañana habían pasado hablando con los, con los Sosa, que estaban en la parte de afuera de la casa. Toda la mañana se la habían pasado hablando. Ahí se escuchaban comentarios de, de los Sosa diciendo que habían llamado a los policías de, de Buenos Aires en el primer pleito. Y que les dijeron que, que los iban a llamar en cualquier momento porque se tardaran un poquito. Y así se escuchaba, se, se, que ellos se ponían de acuerdo, ¿verdad? Se escuchaba que, que eran bastante amigos. Cuando. Ya estábamos ahí, ¿verdad? Hablando, estaba hablando con tía. Cuando vemos que la, la señora Sari Sosa <coughs> ingresa a la, a la casa con la excusa de ir al baño, pero se sabe, ¿verdad?, que no hay agua y por, por lo tanto el baño no se puede usar. Titi, Tía Eijin se lo hizo saber al policía que estaba ahí, el policía no le hizo caso. nada más, Y yo lo estaba grabando, yo me puse a grabarlo porque todo eso se ¿verdad? Cuando la señora salió del, del baño, se dirigió hacia mí, ¿verdad? Ella se supone que no puede jamás pasar, ni siquiera ingresar al baño, menos pasar por el medio de la casa. Y en eso ella venía así, se dirigía hacia mí. Pero en eso tía Eileen se levantó de la, de la maca y ella la agarró a tía Aileen del pelo, right. la arrastró para afuera. En medio de la, de, la, de la maca y la puerta estaba mi chiquito jugando. Esa señora no le importó nada de que si estuviera o no estuviera mi chiquito, lo llevó entre los pies y mi chiquito gritaba y lloraba desesperado. Yo lo que la única reacción fue agarrar a mi bebé. No pueden ni ayudarle a, a tía Aileen. Yo lo único que pensaba era en mi chiquito. En eso la señora, la señora sacaron a Titi y, y me agarraron el celular y me lo tiraron por allá. Yo me iba a devolver a, a agarrarlo porque ahí teníamos toda la evidencia verdad, de todos los, los pleitos que habían hecho. Pero me jalaban a mi chiquito, una disque maestra que se llama Dínea Sosa Navarro, que en el primer pleito también me había agredido con todo y mi chiquito. Me jalaba mi chiquito tratando de, de de arrancármelo y llevárselo para afuera. Entonces de, yo decidí que, que lo primordial, verdad, era la integridad física de mi chiquito. Y salí cuando estaba afuera, los señores, todos esos finqueros, se uh, tiraron encima de nosotros. El que iba a, a, la, a ayudándome, el que me protegió en todo el momento fue Leandro. Por eso lo golpearon mucho. Y me sacó de ahí de como pudo de la casa y me llevó a la patrulla. Cuando estábamos en la patrulla, los mismos policías nos dijeron que no podíamos estar ahí, que saliéramos. Los finqueros de atrás le gritaban que sí, que nos sacaron Y ellos de ahí, de esos policías estaban de acuerdo con los finqueros. Nos decían que saliéramos y Leandro les dijo que no. Que él sí salía, pero que yo no podía salir del, de la patrulla. ¿Qué es eso? Yo vi como, como arrastraban a tía y hasta la calle donde estaban esos monstruos de finqueros. Uno se siente impotente de ahí porque yo estaba en con mi bebé, yo no podía hacer nada para por ellos. A, a, tía, a tía Chana la.. la golpearon toda y. Y a Leandro la agarraron entre entre varios muchachos a golpearlos en la calle y los policías fue que tiraron a, a mis tías afuera. Los los mismos policías las, los agarraron a todos ellos y los tiraron a la calle. No sé cuál era la idea, de ahí, de, de, se nota de una vez que estaban de acuerdo con ellos en hacer eso. Ya de ahí de, los, los policías igual trataban de sacarme de la patrulla, los finqueros. Ya en eso llegó... Un policía con tía Aileen y la metió en la patrulla también. Y buscábamos a todos, a todos ya ingresaron todos los finqueros con, con palos y, y, y todo eso golpeando ya Ya en eso nos, nos acomodamos, en, en la patrulla como podíamos. Pero el que estaba fuera no dejaban entrar a Leandro. De lo, dejaban, lo dejaron afuera en la calle y no lo dejaban ingresar. A ver, protegerse. Lo dejaron tirado allá afuera, todo golpeado. Los policías, cuando Tia Chana fue a, a quitarle unas mujeres que tenían a, a tía Irene agarrada, los policías mismos agarraron a Tia Chana y dejaron que golpearan a tía Irene. Y de ahí, de ahí nos acomodamos en la, en la patrulla. Después de todo eso, todos los golpes y todo eso, y los policías. Nos dijeron que no podíamos estar ahí, que me iban a echar el pan a mí porque yo tenía a mi chiquito ahí adentro. De yo, ¿Cómo iba a salir si los finqueros estaban? estaban con palos y todo y piedras? Y se, de, no podíamos salir de ahí realmente. Y lo único que me decían era que saliera, que me iban a echar el pan. Y uno se siente presionado porque para uno lo más importante es la, el bebé, ¿verdad? De ahí uno se siente tan presionado y tan, tan no sé. No, y nos quedamos ahí y nos, nos decían que, que saliéramos, que ya en eso decidimos venirnos para acá, pero pero tenían que redactar un acta que duraron como... ¿Ustedes tomaron ¿sí? la decisión de venir Este, de ahí sí, pero más que todo fue porque ellos nos presionaban con, con eso de... De, y de hecho reportaron que había el chiquito, lo reportaron de que yo tenía mucho miedo de que llegara el pan y me quitara a mi bebé. Entonces más que todo fue con esa presión fue que nos, nos hicieron venirnos de ahí. Muchas gracias.